Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project Hoy os traigo este jueguecito de miedo que me han dicho que te cagas un poquito encima Así que vamos a ver de qué se trata, qué nos trae Y nada más, pues vamos allá, ¿no? A ver qué pasa Parece que nos están llamando Aquí en PlayStation. juego está free, lo podéis buscar en internet, ¿vale? Sí, uh, en uh, late, night, mess, no, pero supuestamente vamos a pequeños pedazos, esas piezas de contenido no se have Nos está comiendo okay, una arroz con, con, con, con ensalada y bueno, vamos a empezar el juego. Muy bien, estamos en una casa, aparentemente todo normal. Click to pick up mop. O sea que tenemos que coger la mopa, ¿no? Lo que veo. Pues es de las típicas pelis que te asusta solo por el hecho de poner el ruido fuerte. Sí. ¿Sabes? Entonces hay que limpiar. Bueno, eso se me da bien, a mí. <risa> Ves, clic. Tú tirar la bola. ¿En eh, eh, los gráficos están guapos, eh? cómo va <risa> <La escoba> mola. <risa> Entonces el tab para ver las tareas. Las tareas, a ver. Bueno, aquí no me sale, pero bueno, en principio. El de siempre, ¿no? Limpiar, limpiar ya está, ¿no? Limpiamos esto, recogemos esto, lo ponemos aquí, esto aquí. Unit trash. Ah, vale. O sea que no puedo ponerlo porque no tengo bolsas de basura. Lógico. Lógico, tiene sentido. Está tener. bien. Esto requiere una oficina o sea, una, una de esto de, de oficina porque encender luces no no no en estos en estos vale. juegos siempre las cosas van así vale el problema es que no tengo nada con lo que yo puedo buscar bolsa yo need trash Necesitas bolsas de basura dice pues mira qué manzanita, qué texturitas no en? Bueno, limpiamos en la cocina tiene que haber en la cocina bolsas. tiene que haber seguro Una mierda, esta casa, eh. Ah. Yo trash, a lo mejor está fuera. La... A ver. Johnny. Uy. Uy. Uy. Qué bien, ¿no? Vamos limpiando Es que la mopita de esta es lo, lo suyo, en realidad, eh. eh. La, la mopa se irá ensuciando a medida que la vas usando. ¡Mira! ¡Ay! ¡No! ¡Mira, no! ¡Vamos a él. No, ¡Vamos a poner? No. Y nada quizás. A mí me encantan estos juegos. Eh, por eso no me gusta nada estos juegos. Ves, entonces sentamos a la oficina, limpiamos. Pero tú Ray. lo escuchas, ¿no? ¿Cómo se limpia? Sí. Vale, vale. ¿eh? Sí. Aló, aló. ¿Qué el Mira, la, la del bedroom. Ahora me tengo que ir al bedroom, ¿no? Sí. Ya verás tú lo que nos va a pasar, Roku Ahora hay que ir al bedroom, ¿no? Mm. Vamos al bedroom, ¿no? Buah, tío, es que a mí las esquinas me matan, ¿eh? Me dan mucho mal rollo las esquinas, en realidad ¡Ay! ¡Ay! Perdón. Ay, nanani, no, na, ay, na, na, nanani Nanani, na, nanani Nanani Sé que son muy tontos, pero es que me asustan Nanani, nanani, nanani <risa> A ver qué pasa. Hombre, pero este tío no tiene la casa sucia este Es que es mejor que tirar la, la, la, la, el, el suelo y todo tío Es mejor quemarlo, de he de aceite y a tomar Ajá. por el saco Hombre, si este hecho un Así mierda. que más quemas los fantasmas y todo y ya está Claro, todo. es que esto no tiene sentido Ay no, por ah, favor A ver, es que aquí hay más habitaciones espérate ¿Eso se puede mover? ¿No no tendrás algún mechero? Ay mira tú Ay. qué bien no, ni no no, no, no. Ni, no, ni, no, ni... Claro, es que es mucha salga, entonces, ni, no, ni, cara, tienes que mucho. O sea, yo te digo yo que con esa bopa no limpias esto ni de coña. <risa> y sí, corre la cortina, a ver qué hay. Uy, debajo de la cama. Uf. Uy, debajo de la cama no, ¿eh? Limpiamos. Es que no podemos recoger porque la basura no la podemos tirar a ningún sitio. Porque dicen unit trash. Pues trash. Eso seguramente deben estar haciendo como unas versiones del juego. Sí. Y de momento, Doris Blocket. Pues nada, vamos a ver ahí, la... ahí, ahí. Mira, Me asusta hasta de las sombras. ¿Tú qué bols? ¿Y la manzana? O para ti. Bueno, seguimos limpiando, ¿no? Para tirarse a la cabeza del. del... Buah, tío, cae, tío. Al igual yo me voy a limpiar de noche y encima moquetas. Claro. Estás flipando, loco. Mira coño. No está apagado. No, no, no está apagado. Hombre, limpio lo estoy dejando, ¿eh? Uh -huh. Que no me digan que no estoy dejando limpio porque la tenemos. Ay, Esa ay, era ay, la habitación ay. rara, ¿no? Que estábamos no antes. Pero aquí no hay nada. ¿Y aquí? El el bueno, no hay que volver atrás. Doris Ay, Muy bien, qué guay, ¿no? Uf. O sea, este es uno de los finales. Rollo, es el, el no ending O sea, hay diferentes finales. Entiendo. Ahora vamos a intentar a buscarlas. La... Oh, and also your Las bolsas de basura A ver si conseguimos otro final Es Estos te ponen aquí vos pues, Todos estos que les podéis agradecer Y así podéis ver Tal quien lo ha hecho ¿Ves? Las YouTube Members ¿Cómo funcionan? Vale, menú Eso es lo que tenéis que hacer Y os tenéis que suscribir al canal de este chaval ¿Vale? Y al nuestro también A ver, pone extras aquí Fast Mopping, ah, mira, mira, Trash, tienes, tienes Dance, Galore. Tienes tres de esto. A Job Well Done, Very Dead. Vale, pues vamos a pedir. A Very Dead dice. A Very Dead Christmas. ¿no? Hey, hey, sorry for calling you so late, but would you mind going no by uh, no, no the house and do a quick clean up? I made a bit of a mess and I need to clean up. I have some guests que over in the morning. Okay, thank you. Estás poniendo como una foca, eh. Uh -huh. Dice que, ya, que, que limpias por la noche porque por la mañana vienen invitados. Ah, mira. Vale. Ahora se es que limpieza el rollo. O sea, como. Uh -huh. You need trash to place it here. No entiendo nada de lo que me está diciendo. Pues vamos a buscar las basuras. O sea, ahora hay basuras en todos lados. No, esto es como antes Unitrash Unitrash Unitrash Está limpio todo, ¿no? Ah, vale, es el modo más este Vale, esto es fácil, fácil Easy peasy Easy peasy Mira, mira, mira, se ha he hecho un máquina, ¿eh? De limpiar A mí no me puedo contratar porque... O sea... Mira, mira, mira, mira, mira Pim mira. bam, pim pam, pim bam Eh, en un momento lo tengo todo hecho pero tío, esos son unos marranos, o sea, esos vienen aquí los de, los de reforma, esos por sorpresa Los hermanos esos, ¿sabes? ¿Sabes que hermanos te digo Y tienen esa mejor hacer. ¿no? O lo mejor es hacer un sótano No, esa, no esa, esa es, es la... Esa es la G, es la Hillary, es la otra Es true es mm -hmm. ¿Ves? Venga, venga, venga Estoy haciendo un speedrun del juego, eh Espérate, speedrun de limpiar con moba mm -hmm. ¿Eh? eh, no está mal todo Está limpio, eh uh -huh. Vale, ahora vamos por aquí Más basurilla Basura Basura Limpiamos Basura Limpiamos Basura ¿Puede ser que tengas un tiempo para limpiarlo todo? No sé, puede ser que sí no puede ser que no. Lo que sí que sabemos es que tu amigo está ahí No No, oh. no Menos mal que luego yo no sueño con estas cosas, ¿no? Guay, yo lo paso fatal. En realidad yo lo paso muy mal, A ver... Está limpio todo. O sea... Mínimo me tienen que poner cinco estrellas en el... En el... En el... En una reseña. ¿Estás quejando? Tienen que poner ahí, publicidad, tú. Cagao. Estaba ahí en la esquina No lo he visto porque no estaba mirando, pero me he cagado Venga, mopita, mopita De oh. verdad, eh Limpio, limpio, cojo Basurita basurita, basurita Basurita, basurita, basurita, basurita, basurita, basurita, basurita, basurita. Algo me gustan estos juegos de simulación de limpiar. Me, pues me acuerdo cuando. El de, el, sí, el, de la, el de Square Enix, ese es el de limpiar con la, con, la, con la manguera. Con la manguera, <ríe> pero sería un infernal, o sea, no acabas nunca, tío. Sería divertido. Di sí, pero estaba diseñado para que estuvieras mil horas ahí jugando. Mira. Venga, a ver, ping. Limpio. Limpio. Pues ahora tenemos aquí el. el, el, el, el, el, el piggy. viento limpio aquí. Mira, mira, he ido, la cámara Dejo la cama. ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Pero, entonces ya lo... Go home, dice. Go home. Porque ¿por ya de? está, porque lo he dejado todo súper limpio. Pues corre, corre, vete, vete. Pues me voy para mi casa ya, ¿no? No te va a dejar irte, como si no viera Ha sonado cristal. Eso es que alguien ha roto la ventana. Investigate, no es. ¿Eh? Ay, qué guay, ¿no? Puta madre. Y falta un final, ¿no? Eh. Oh. ¿Este qué final es? De verdad. Eh, eh, no lo sé, el segundo que sé. Eh? Very Dead. Ah, no, era el tercero. Te falta el del medio entonces. Ah, claro, porque si a te vas, entonces es lo mismo, pero no, no te tienes uh, uh, I I I qué? ¿Qué inteligente entonces, que Ah, vale, he pillado Escúchame, que yo, estudia, yo he estudiado, eh Sí, yo también he estudiado Tengo hambre vale, vale Me comería ya. ahora, tío Vale, vale, va Me comería mi cabeza mm -hmm. Repetimos, sobre todo, suscríbanse a Lixian TV. Luego nos suscribiremos. Play, play. Última parte del juego mortífero. ¿Qué es está la Sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick clean I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Que, limpies, que limpies por la noche por eso y que tienes que limpiar rápido y esto. Este sistema es bueno. Tú te cagas y yo simplemente juego. <laughs> ¿Vale? Venga, pim-pam, pim-pam, pim-pam Venga Juro ah, pues que la que <tose> <solo en mí, tose> me metas No me pam. Vale. Abro la puerta, pim Abro la puerta, te tiro la basura Abro la puerta, te tiro la basura eh, Abro la puerta, te tiro la basura Pim, pam, pim, pim Pim, pim, pim, pim Esta puerta está cerrada No sé por qué hay tantas basuras ahí, o sea, tantos cubos No, porque yo le he puesto como un modo de cubos, ¿no? Para que haya muchos cubos y si tengas que hacer, limpiar no, es que no tienes que ser tan guarro y ya está. Bueno, ya verás la gente, mi amor. Si tú sopieras. Si tú Uff. Es speedrun total, eh. <risa> ahora ya voy en modo. en modo speedrunico. Pum, nada más, ¿no? No. Pim, pam, pim, pam, la pim, mopa pim, que hemos comprado ahora, esta de Amazon, limpia así, eh. Ojo, eh. Que es, que es, es... Ahora una mopa así de sucia, mejor que... Mejor que... Es, <risa> Hagas otras cosas ¿eh? es... no? Es... ¿Vale? ¿Quién vale, entonces... está? Todavía... Ay, tu mi amigo, no. ya verás. Hay, hay bastantes juegos de estos, creo. Ya los miraremos. Es pues como el, un... el... El de rojo. No, sí, también. El del... Mira, el, mortu amigo. el mortuario. Hola. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y si lo dejas a medio así si te vas? No, claro, entonces o sea, que coges el final malo. Vale. ¿Ves? Ahora va a estar en la esquina. ¿Quieres verlo? No, no. No. Ahí. no, no. ¿Dónde? Ahora estaba ahí antes. No sé. ¡Ay! <risa> <risa> ¡Ay! <risa> No hay ninguna borda. Es la llave. Hola, hola, tira, tira. Ay. Bedroom. Ay. Ay, al menos puedo dar estos. Ahora vas al bedroom. Dios. Y limpias todo. Piggy piggy, piggy piggy, piggy piggy. Vale, vale, vale, vale. Vaya, va, Vaya. Yo soy de una que tiene mucha hambre. Va, tira, tira, vaya, sí, vaya. No, cara. Es eh, una máquina limpiando eh. ¡Pim, pam, pim, pam, Yo no pim, sé pam. si el monstruo vendrá por mí o no vendrá por mí Pero limpiando Vale Vale Tss. Ahí, ahí, ahí Vale, vale, tira, tira No, no, no, no hace falta que investigues es ahí la mano? Ahí. Pero ya ha limpiado todo, ¿no? Aquí estoy para afuera. Y esto creo. y esto y ya, ya está, lo tengo todo. Yo, yo poco te y ahora me tiene que decir, go home, ¿ves? Sí. go home. Ay, ay, ay, pues, pues vete, vete, vete, vete, vete. Ya nos vamos a casa ya. No, no investigues ni nada, tú vete y ya tomo pues salvo No sé por dónde era la salida, por eso. Ay, ay, ay, ay, ay. ay, ay, ay, ay. Está bien hecho con las sombras ay, ay, y ay, todo. Ay, eh. ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. Tía, tía, tía. Que tienes que irte. No, no investigues. Vete, tomo tu saco Ya se si es el final Bueno Muy bien Muy bien Chicos, suscribiros al te canal de ese chaval Los dejaremos en comentarios el gameplay Y nada más, <tose> <tose> os quiere Un abrazo oh, y hasta la próxima <tose> <tose> <tose> <tose> <tose>